Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que estés escuchando este video, voy a tomar un mate porque... Se... Ya saben, yo grabo todos los videos de una vez, en un solo día. Bueno, vamos con nuestra clase de hoy. La clase de hoy corresponde a este eje 410. ¿Qué pasa cuando el sol está en casa 4, en Virgo, sol, Virgo, sol dentro de la casa 4 y la casa 4 en Virgo? Y lo mismo, después vamos a ver qué es lo que pasa cuando este sol está en casa 10 en, y la casa 10 está en Virgo y el sol está en Virgo. Entonces, vamos a empezar por el principio. Sol en casa 4, hogareño, amable, sobreprotector. Casa 4 en Virgo, minimalista, servicial, prudente. Sol en Virgo, servicial, responsable, detallista, controlador, crítico y sarcástico. Entonces, si tenemos esta configuración en nuestra carta o en la carta que estemos estudiando, estamos ante una persona muy detallista podríamos llegar a estar después va a depender mucho de las otras combinaciones pero por el momento vamos viendo esto podríamos estar ante una persona muy detallista y servicial sobre todo en el ámbito del hogar ahora vamos a ver qué pasa cuando este sol está en Virgo la casa 10 está en Virgo y el Sol está dentro de la casa 10. En esa triple combinación tenemos que el Sol en casa 10 los hace tenaz, de liderazgos y ambiciosos. La casa 10 en Virgo los hace enfermeros, disciplinados, intelectuales. El Sol en Virgo los hace serviciales, responsables y detallistas como parte positiva y como negativo, controladores, críticos, sarcásticos. Entonces, usando esas palabras claves, una de esas palabras claves, podemos decir que es muy posible que estemos ante una persona que sea un verdadero líder, disciplinado y al servicio de los demás. Ven cómo vamos armando poco a poco las frases y cómo vamos comprendiendo cómo esas energías como estaban en el cielo van influenciando sobre la persona pero recuerden siempre los astros se inclinan pero no obligan toda esta energía también va a depender del contexto en el que se nazca bueno, ¿nos volvemos a encontrar mañana? Claro que sí, por supuesto, con una nueva clase corta de Astrología de este ciclo de 320 clases, que ya vamos por las 222 clases. Chao, hasta mañana.